Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo enviar archivos desde Fusion 360 a KeyShot. Primero que nada, aquí dentro de Fusion ya tengo mis modelos. Lo que hay que hacer primero es ponerles apariencias, no importa que no sean las finales, pero hay que separar cada una de mis piezas por materiales o apariencias diferentes para que KeyShot los reconozca como materiales individuales. De otra forma, si exporto esto desde aquí, Keyshot me va a poner un material para todos al mismo tiempo Voy a empezar repitiendo una apariencia Se me abre el menú y voy a poner la que sea No importa cuál, voy a abrir Aquí le arrastro uno, listo Agarro otro aleatorio Se lo arrastro aquí Voy a agarrar otro material completamente diferente Lo arrastro acá Y por último Voy a agarrar uno de por aquí Y se lo arrastro Listo ya tengo cuatro materiales diferentes para mis cuatro cuadrillas diferentes. Ahora lo que hay que hacer es ir al menú File, Export. Y dentro de todas las, las opciones que hay aquí, hay que agarrar o punto Iges o punto Step. Son los que reconoce Keyshot, que generalmente falla menos al, al separar por materiales. Voy a agarrar yo Iges, pongo como Iges, Exportar y listo. Que ya está la exportación. Ahora voy a ir a KeyShot. Al abrir, pueden ustedes importar y abrir. La diferencia es que en importar les importa un archivo que grabaron directo desde KeyShot, donde ya incluye materiales, escenas, iluminación, etcétera. Como apenas vamos a empezar, desde cero voy a ponerle abrir. Después de abrir, me voy a ir a mi archivo que acabo de guardar, el punto y dentro de las opciones se pueden dejar aquí. Lo que hay que acomodar son la escena las posiciones pero por default me deja todo bien acomodado y le digo importar ya están mis piezas aquí las puedo reacomodar si yo quiero un botón derecho y mover por el momento lo voy a dejar aquí ya solo hay que arrastrar ahora sí como Keyshot ya separó los materiales que tenía yo separados en Fusion simplemente hay que arrastrar y listo y esperar al renderizado que se hace por acá eso es todo